Familia Clan. Y esto dice: ella, No tengo el valor para buscarte, que me llame orgulloso, que me llame cobarde. Pero aún tengo el mismo número por si llega a llamarme. Y aquí sigo pensando que solo se le hizo tarde. Tengo muchas razones para no volver a enamorarme mejor solo. Que con la persona equivocada siempre termino mal por confiarme. Para qué pensar en lo que fuimos y ya no somos nada. Hay muchas cualidades y defectos dentro de esta alma rota. Que solo se siente viva cuando escribe y cuando fuma mota. El cora detrás de este poeta no cualquiera lo nota. Una parte de mí dice intenta, la otra parte dice ya no seas idiota. Le dije a otra que era el amor de mi vida, como a ti te lo dije ya. Hace unos meses, pero porque no te conocía De nuevo me equivoqué contigo, ya van dos veces Tiene la cabeza llena de maldad y la sonrisa más bella Nunca te dije que mis sentimientos eran buenos Pensando en mi felicidad me acordé de ella Tenía miedo a que te fueras y si te fuiste Ya tengo el miedo menos, haz conmigo lo que quieras Tus sentimientos y tu orgullo me la pelan Yo me fui pero el amor te espera Si me va a doler amarte que me duela por mi cuarto ya no suena Se derrumbó el castillo que te hice de arena Jalaste del gatillo y sacaste el amor Que de mi cora se drena No me arrepiento de nada A pesar de todo siento que valió la pena A pesar de todo siento que valió la pena Todo el amor ya casi te lo acabas Esta es la última canción de desamor El, el desamor todo el amor ya casi te lo acabas Esta es la última canción de desamor El desamor que tú me dabas Qué linda forma de fingir que me amabas Fue a comprar cigarrillos y yo la esperé Sabiendo que no fumaba Puras mentiras en mi vida Me decías falsas promesas Me hacías tengo ganas de ti Quítame las ansias Vengo y no para vengarme Vine para darte las gracias Esco que parece me imita Le da miedo dar todo al igual que yo también se limita Ya no más aniversarios ni cumpleaños por ahorita Amor se te acaban las mañanitas Es una distancia cortita lo difícil dar un paso A veces me agüita tu forma de ser tan oscura como la rosa de mi brazo Mi corazón me... yeah. mi corazón te grita pero tú no le hagas caso Así es de llorón siempre que lo hacen pedazos Ya uno salgo de su cabeza ojalá fuera un balazo